dedicarle un programa a ese tema. ¿Cuántas cosas? Hay que pedirle a Dios entendimiento para entenderlas y digerirlas. Por eso que yo lo pido cada sí, día. Sí, lo he asumido. Por más formación, por más de todo, sí. el medio te corroe. Totalmente. Claro, Entonces ¿verdad? hay que estar apegado. Eh, miren, vamos, quiero... Eh, un tema que realmente le he dado mucho seguimiento porque es de sumo interés en lo particular. Lo que tiene que ver con... Nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, la gestión de nuestro alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa, lo que eh, hemos venido observando con aspectos fundamentales básicos de una alcaldía. Uno de ellos es la recolección de los desechos. Vimos unas declaraciones del director de Ornato que la verdad no pude entender y que de hecho quiero eh, escucharla nuevamente y a través de este espacio pues que llegue a más ciudadanos, donde él dice que no es problema del ayuntamiento. El director de Ornato de San Francisco de Macorís dice que no es problema del ayuntamiento lo que está pasando con la recolección de los desechos en nuestra ciudad. Yo le pregunto al señor de quién es la responsabilidad de que nuestra ciudad esté limpia, de que se recoja la basura en los sectores Vemos cada día, si bien es cierto que han disminuido un poco las denuncias de la recolección en algunos sectores, las tenemos. Y siempre digo, no nos gusta comparar, pero este era un tema resuelto ya en San Francisco de Macorís. Qué triste que tengamos que volver a hablar de la recolección de basuras en la ciudad. Tenemos las declaraciones, vamos a verla Qué correcto eso en alguna parte de la ciudad porque la ciudad más linda más limpia que hay en la República Dominicana ahora es San Francisco de Macorís. se lo digo yo, la, se ciudad, se la ciudad hay sectores porque yo tengo que hablar de la ciudad de la basura que me representa sí. Pero que la, el, el, la basura en San Francisco tiene dos vertientes, una que es la responsabilidad de nosotros de que el pueblo esté limpio y una compañía que tenemos para que recoja la basura solución. Pues yo puedo hablarle de la parte de lo que es del ayuntamiento. Nosotros eh, tenemos el mejor equipo ahora mismo trabajando en las calles, a donde hay quejas, muchas veces, la mayoría de las veces con razón, que se acumula basura, pero no de nosotros, no de la que nosotros tenemos que recoger, porque nosotros no recogemos basura, nosotros afilamos basura y la ponemos en sitios clave. Es una. Es una... ¿Esa responsabilidad de móvil recoger esa basura que se encuentra allá? Claro, claro que sí, porque nosotros no recogemos basura, nosotros limpiamos la ciudad. La función del ayuntamiento... Quiero... Eh, José Sánchez, eh, José Sánchez el, sí. el director de Ornato. Me gustaría... Eh, de hecho, bueno, voy a hacer el contacto para el viernes con José Sánchez para hacerle esta pregunta. Cuando el director de Ornato, a quien, represent, quien representa el ayuntamiento en lo que tiene que ver... ...con el tema de la basura en San Francisco de Macorís... ...él dice, a donde nosotros nos toca... ...supongo que los camioncitos, los barrenderos... ...donde nosotros nos toca está limpio... ...ahora bien, donde no nos toca recoger la basura... ...no es responsabilidad de nosotros de alguna forma... ...esto es lo que él dice... ...y tilda o señala que la empresa o la empresa subcontratada... ...por el Ayuntamiento Municipal, Móvil Soluciones... Es la responsable de que se recoja la basura. Ahora, yo le voy a preguntar al director de Ornato, al ayuntamiento municipal. Cuando un ciudadano en diferentes sectores tiene la situación de que no le están recogiendo los desechos, ¿dónde es que debe de ir? Mi pregunta es para el director. Tiene que ir a Móvil Soluciones ¿O tiene que ir al Ayuntamiento Municipal? Porque más allá de que si bien es cierto que hay una subcontratación para la recolección de los desechos, la responsabilidad de supervisión, de vigilancia recae de manera directa al Ayuntamiento Municipal. Porque entonces, ¿quién será el responsable de vigilar que se haga el trabajo de manera correcta? Es lo que hemos venido diciendo acá. Ustedes como alcaldía, como departamento de ornato, tienen el rol, bajo su mando está el hecho de que esta compañía, en este caso móvil, haga el trabajo de manera correcta, que tenga los equipos, el personal, que cumpla con los horarios, en fin. Todo lo que tiene que ver con la logística para la recolección de los desechos. Tienen ustedes que estar vigilantes de que este rol lo cumpla Móvil Soluciones. Usted no puede decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, señor director de Ornato, que no es por el ayuntamiento o que no es responsabilidad del ayuntamiento, si se quiere, el hecho de que tengamos problemas de la recolección de los desechos. Debemos de decir que hoy tenemos una ciudad menos limpia que meses atrás. Siendo justo y honesto. La ciudad no está limpia como nos tenían acostumbrado o como nos tenía acostumbrado la pasada gestión, que había sido un problema superado, como dije eh, en momentos atrás. Hoy tenemos una realidad con la recolección de los desechos. En San Francisco o sea, de Macorís. José sea, debiera de, de, de bajarle un poquito el tono y, y, y, y, y irse a planificar mejor la... Pero ¿cómo le dice él, Francis, a San Francisco de Macorís? No sé si viste la... Bueno, tú la viste la declaración sí, en el parte. noticiero. Donde él dice que no es por el ayuntamiento municipal que hay problemas de recolección de basura. ¿Y por quién es? ¿Por el ayuntamiento de Pimentel? No. Ustedes tienen un rol de y él vigilancia. Es un trabajo muy empeñoso, es eh, muy empeñado, es decir, lo he visto muy fajado. Está fajado, pero él debe de saber, que debe de conocer muy bien del tema, Ojo. que la responsabilidad recae sobre ellos. Sí. Cuando la ciudad estaba súper limpia, quedaba gusto pasear por la ciudad. Mire, ver basura en la zona céntrica, en la salida de Santo Domingo, los sectores no tenían este nivel de queja. Todo ese logro era la alcaldía que se lo llevaba no era móvil ahora como tienen la situación aparentemente de descontrol que no han podido organizarse las dos instituciones ya sea por un problema de comunicación por lo que se esté dando Porque, eso le recae al ayuntamiento municipal ¿Tú, tú, no has visto, tú no has escuchado que móvil ha paralizado sus labores ni ha no, dejado de hacer lo que debe hacer no, pero hay un problema el presidente de Móvil Soluciones estuvo acá y nos dio una serie de explicaciones, pero hay una realidad. No está siendo eh, eficiente la recolección de la basura en San Francisco de Macorís. Hay un compromiso ciudadano de colaboración, de sacar la basura a la hora que le compete. Si pasan tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábado por su comunidad, usted tiene que saber que debe de sacarla a esa hora y que luego de que el camión de la basura ya pasó, no sacarla inmediatamente para usted no tenerla en su casa, pero tenerla en el frente y que los perros, si llueve, pues se la lleve la cuneta. No Ese es el bien. compromiso ciudadano. Todos debemos de poner nuestra parte. Pero hay un compromiso también de la alcaldía, del departamento de Ornato, de hacer que Móvil Soluciones y ellos tengan un trabajo en conjunto. Para nosotros no tener que estar escuchando y no tener, lamentablemente, que estar dando declaraciones de esta índole. Él admite que hay problemas con la recolección de basuras. Ya la nueva gestión tiene cuatro meses propósito de que sí que dijo que a partir del lunes que pasó era que iban a empezar a trabajar pero tienen cuatro meses y se supone que más allá del tema del COVID se ha debido de haber de, de lograr un trabajo entre las dos instituciones que permita que esta situación no sea un tema del día a día en San Francisco de Macorís él dice nosotros somos una de las ciudades más limpias del país esto es mucho decir y si es cierto, pues sería un gran logro, pero así no lo manifiestan diferentes sectores de la ciudad. Cierro muchachos eh, diciéndoles que eh, a propósito de lo que estábamos hablando el viernes le voy a traer algunos aspectos importantes de comunidades y sectores de denuncias de imágenes de lo que está pasando con este mismo tema de la recolección. Muchas gracias muchachos Gracias, gracias a...